<laughs> Thank you, Leah. <man>. Hey guys. <laughs> Domingo 26 de mayo, capítulo 308 Hoy día fue el día del patrimonio, el fin de semana del patrimonio Una fecha que yo siempre digo, pucha, eh, voy a hacer muchas cosas Para el día del patrimonio y al final no termino haciendo nada Y este año eh, fue la excepción Y comenzó con la ida a la moneda Ese es el acceso a la moneda por el día del patrimonio El cual no llegué a tiempo Y metalón y bots ellos me van a contar cómo estuvo Entonces, mientras ellos estaban en la moneda Yo me quedé escuchando la banda musical Del regimiento número uno, Granaderos Que es la escolta del presidente Y luego encontré a Metaloms y a Rots Que se habían encontrado con un amigo Y estaban conversando el edificio de la Intendencia Santiago que es muy y se lo tomaron en los años 40 unos nacionalsocialistas chilenos y los mataron a los 44. Ahí nos fuimos a tomar un café con los chiquillos y me contaron su experiencia. Un pequeño momento eh, medio tenso que hubo eh, cuando fueron a... Voy a dejar que Rod se lo explique. Porque es que en los 80 el MIR se robó una bandera. O la primera bandera. Una no, bandera sí. La primera presidencia que tiene el escudo. Y aparece una chiquilla que trabaja en el, en, en, en el gobierno en realidad. Pesa como un discurso un poco anti-leninismo, marxismo colega Metalons. Porque el comentario fue ¿Ustedes saben que esta se la robaron, cierto? ¿Ustedes saben que se la robó? ¿Se la robó los <risa> okay, okay, okay, okay. ok, ok, ok No tiene nada de malo Pero estamos en un mundo que ha cambiado Yo siento, desde mi humilde perspectiva Que ese discurso está un poquito de mal. Fue un momento tenso que vivimos con metalón Dentro de la sí. dependencia Incluso pensamos para petarnos Después de eso Encaminamos al, al edificio del Banco de Estado para ver el Museo del Ahorro que ya el nombre no me dice nada entretenido ya nos vinimos para el Banco de Estado y Lo interesante de lo del Banco de Chile, no, no me lo esperaba. Las expectativas eran bajas, así que sorprendió. <risa> Pero fue súper entrete. Qué más que un banco para mostrar... No se me había pasado por la cabeza que mucho de la historia de un país puede pasar por su dinero. Y cómo los bancos manejan ese dinero. Sí, de ahí nos fuimos al Paseo Bundes donde había como una exposición de las ramas de la armada, el ejército y fuerza aérea y aprovechamos también de ver la cripta de Bernardo Higgins hoy si sí encontramos la cripta de Bernardo Higgins eh, disponible para la visita que normalmente no está, no está disponible aquí vemos a un metalón eh, Diciendo chao con el pato y ya, ya hace hambre. Ahí paramos para recuperar energías y alimentarnos porque pucha que cansa de esperar en las filas. Y es bacán que haya filas porque hay mucho interés en hacer estas cosas. Así que fuimos a una picada del centro, el ajicito, viví tres años ahí y nunca fui y me arrepiento. Entonces, después de eso, el itinerario decía que íbamos a ir a ver la muestra de Theo Jensen y su algoritmo de viento, pero eh, es domingo, entonces tenía que editar el vlog, así que me vine para acá a cargar las pilas, a cargar las eh, baterías para el celular, para editar un poquito, porque ahora vuelvo a juntarme con los chiquillos, porque vamos a tomar un café y vamos a ir al cine. Eh, eso. ¿Se <risa> <risa> sí, Domingo, vamos camino a ver Deadpool Amigos, estoy grabando por favor Y les dejo la reseña después Así que eh, no se olviden de dejar sus preguntas para el Paua Eso es todo Este fue el episodio 308 Un episodio muy cultural Y lleno de patos Él se llama Carlos aviso de utilidad pública. No es necesario que se queden hasta el final. Si ustedes quieren. O sea, sí, se pueden. Sí, pero. A grosso modo. De Me forma somera, un análisis somero, que eh, eh, no es necesario que no hacer. es